episodio aquí estoy en el, en el aeropuerto esperando mi vuelo a Miami y en este episodio te quiero contar pues por qué viajo con, con mochila qué cosas llevo en la mochila y también hablarte un poco de bueno pues cómo cómo me organizo a la hora de pues, buscar vuelos etcétera porque sí que mucha gente pues, pues ahora que está más quizás más de moda todo el concepto este de nomadismo digital etcétera pues está muy interesada y, y si eres alguien incluso pues, que viaja de vez en cuando también te va a interesar todo esto no tenía pensado hacer un episodio como este, pero justamente, bueno, pues he llegado antes con, con mi mochila, una mochila además muy chula que, que me acabo de... Bueno, cosas que pasan del aeropuerto, te da la bienvenida. Bueno, llevaba mi mochila, una mochila que me he comprado además hace muy, muy poquito tiempo por Amazon y que te, que te voy a recomendar porque es brutal. Eh, yo solía viajar, pues, no sé, por ejemplo, cuando estuve en Filipinas seis meses, una mochila de, de colegio. Quiero decir, una mochila muy, muy, muy buena, pues de colegio. Y, y ahí pues, metí lo, lo, lo esencial y, y pasé seis meses. ¿no? Entonces me di cuenta de que realmente, joder, pues puedo vivir con... con con mucho menos. De hecho, mi habitación ya hace tiempo que quité la televisión, eh, no, hay, no tengo escritorio. Es, si tuviese que resumir la, mi habitación en dos palabras, es eh, una cama y un mapa, un mapa, un mapa mundi. Eso, eso es mi habitación. Entonces, me, bueno, pues digamos que estoy viviendo más feliz o más cómodo viviendo con lo realmente esencial. Y cuando viajo lo noto muchísimo. Es decir, yo recuerdo bueno, pues mis primeros viajes que iba con mis... Me acuerdo de mi primer viaje a Neimburgo, ¿no? Iba con mi maleta ahí de 20 y no sé cuántos kilos, que aquello no podía moverlo nadie, que tenía que venir un, un avión para moverlo. Y ahora, sin embargo, me voy a Miami, mmm, después de ahí mira a Colombia, pasaré un mes, y voy con una mochilita sin más. Con lo esencial, ¿no? Y mmm, no, no quiero decir que necesites menos y cuanto menos mejor, ¿no? De nada me serviría ir, ir, ir, de, ir Ir desnudo por ahí en calzoncillos porque, joder, bueno, pues me faltarían muchas cosas. Pero ir con lo esencial, ¿y qué es para mí lo esencial? ¿no? Y, y de eso va un poco el podcast de hoy. Pues básicamente en mi mochila hay, digamos, varias cosas esenciales. Primero, ropa interior. Es lo más esencial. Calzoncillos y calcetines. Cuando voy, por ejemplo, en este viaje a, a, a, a Miami, tengo cinco pares de calcetines y cinco pares de calzoncillos. Dos camisetas, dos pantalones. Eso es todo. Después un neceser, pero que me ocupa muy poquito, con perfume, con perfume, pasta de dientes y cepillo de dientes. Dirás, Dani, pero ¿y el champú y todo eso? ¿Lo compro allí? Si es que no quiero hacer cargos innecesarios, no, no, no quiero ir pesado, no quiero llevar cosas que realmente no las voy a utilizar o que puedo conseguirse ahí. Después lo que llevo es tecnología. Eh, al final pues, me llevo mi negocio conmigo y eso sí que le doy bastante importancia. Entonces... En cuanto a la tecnología llevo mi MacBook Pro de 13 pulgadas, que para mí además tenía, o sea, tenía la, la posibilidad de coger los dos, el de 16 y el de 13, pero dije, joder, pues, pues prefiero algo más pequeño, que sea más, bueno, pues que me lo pueda llevar que lo pueda tener en mi, en mi brazo y, y todo mucho más cómodo. Entonces tengo el MacBook de 13 pulgadas, la tablet, dirás, Dani, pero para qué te llevas los dos si, la, es decir, si el ordenador o la, o la tablet es muy similar, porque a la hora de editar vídeos y ahora además que, bueno, pues eh, estoy dándole mucha caña a YouTube, que de hecho si no estás suscrito, pues suscríbete, mi editor no da abasto y hay veces que me toca a mí editar los vídeos y los edito perfectamente porque me encanta, porque de hecho yo empecé editando vídeos a youtubers, cobraba muy poquito la hora, pero, pero aprendía muchísimo de, de, de todos esos vídeos, entonces me encanta. Entonces, conecto el iPad al, al, al MacBook y entonces edito los vídeos. ¿Qué más tengo así? Bueno, estos auriculares que son para grabar los podcasts eh, se les bastante bien, son de iPhone, y los, los, los utilizo para grabar los podcasts. Después sí que tengo, y voy a cambiar un poco porque ya me duele la mano, eh, este es el aeropuerto, aquí si me estás viendo en, en YouTube, tengo el aeropuerto detrás. Eh, y bueno, pues si estás escuchando el podcast, pues bueno, eh, supongo que estarás escuchando lo, los avisos. Te comentaba, estos auriculares son la hostia para, para podcasts, ¿no? A veces mucha gente dice, joder, me tengo que comprar el nuevo Blue Jet, tío, el nuevo... No, son unos auriculares como estos, que te pueden costar 20 euros igual, y son la hostia para podcasts. También tengo los míos de cancelación de sonido para, para cuando vuelo y estoy en el aire, sí que es imprescindible. Pues estar concentrado, cuando trabajo incluso los utilizo mucho, que solo dejaré todos estos materiales linkeados, solo los Airpods Pro 2, y, y bueno, van de la hostia. Cargadores, tengo el cargador del Mac... Tengo el cargador del teléfono móvil y además lo que hago mucho es, bueno, pues una vez que cargo el ordenador, utilizo ese ordenador como base central. Es decir, al ordenador le conecto pues, todo, el móvil, la tablet, el iPad, todo lo que necesite. El Apple Watch que me encanta. Hay veces que me gusta pues, dejar el móvil y, y ya está, simplemente, simplemente andar. Entonces, bueno, esto me da como métricas de los pasos y, y, y todo ese tipo de cosas. Y eso es en cuanto a, tecno a tecnología, tampoco llevo muchas mucha más cosas. No llevo zapatillas, solo llevo un par, que son las que llevo puestas, estas, estas Nike. ¿Por qué? Porque bueno, se pueden, las puedo llevar para, para andar, como si fuese normal, incluso también pues, para hacer deporte o si quiero salir por ahí fuera. Entonces, al final, al punto donde voy es, de nada sirve llevarte eso de, joder, por si lo utilizo, por si, bueno, por si, por si, por si pasa eso, ¿no? La gran mayoría de las veces ni pasa, ni, ni te lo pones, ni nada. Y es un cargo que tienes que llevar, ya no solo en la espalda, sino en la mente. Cuando llega por la mañana, ves toda la ropa que tienes y tienes que pensar en elegir qué me pongo o qué no me pongo. Yo lo tengo muy sencillo. Tengo esto, esto y esto. Y voy lavando la ropa y ya está. Además la llevo a la lavandería y así contribuyo con, con los países donde voy. Así que bueno, es un poco la, la reflexión del podcast de hoy. ¿Por qué me gusta? Bueno, pues cada vez creo que soy más, no sé si llamarlo minimalista, pero sí vivir con, con lo esencial. Y lo esencial no es menos, menos, menos, menos, menos, sino lo esencial. Porque muchas veces queremos meter más cosas y, y más no significa mejor. Bueno, breve reflexión desde aquí, desde el, desde el aeropuerto. Eh, si te gustan este tipo de episodios, bueno, más natural, más así hablando de cámara, pues déjamelo también pues, en los comentarios si me escuchas en, en Spotify o en, en iBox, incluso también en YouTube. Y te envío un besazo enorme. Y aquí va mi motivo de por qué viajo en mochila, con mochila. No, no en mochila, imagino viajar, que... <risa> imagino viajar en mochila. Sería, sería guay, ¿eh? Sería guay. No lo descarto que en el futuro, con todo esto del metaverso y todo lo que viene, se pueda.